Hola, esta pregunta sí que está interesante. porque tengo tan mala relación con el dinero? Las personas que están peleadas con lo financiero normalmente están peleados con la vida. ¿Qué quiere decir? Que las personas no estamos disfrutando la vida que tenemos. ¿Y qué pasa? Que eso nos va a generar un fuerte conflicto con el poder recibir. Entonces, otro punto que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos muy pequeños, cuando nosotros nos sentíamos mal o llorábamos, siempre llegaba alguien a resolvernos nuestros problemas y eso que ha generado en nuestro inconsciente, eso genera en nuestro inconsciente que cuando nosotros presentemos un problema, siempre busquemos a alguien que nos lo resuelva. Por ejemplo, en muchísimas veces cuando estamos en el Diploma Grupo Interior, ¿Qué sucede? Que las personas tienen miedo, por ejemplo, de irse de su casa. Siempre están esperando que sus papás o un familiar los ayude. ¿Y qué sucede? Nosotros empezamos a tener una falla, un rechazo o mala relación con el dinero porque quizás, sin darnos cuenta estamos parados en el asistencialismo. Es decir, estamos esperando que alguien nos subsidie. En sanación cuántica, que es otro taller diferente, explico que cuando nosotros estamos esperando que nos den y nos den y nos den, nuestra energía vital cae a una frecuencia que se llama una frecuencia de 60 Hz. Esa frecuencia que genera pobreza y está fundamentada en el asistencialismo. El tercer punto que hay que tener en cuenta es que al salirnos de ahí tenemos que entrar a un nuevo nivel de conciencia y es que la persona salga de ser una víctima a ser responsable de su realidad, es decir que consciente e inconscientemente sus pensamientos lo están llevando a que tengas esa mala relación con el dinero. Cuarto punto importante, el dinero está asociado al chakra base, el chakra raíz, y este chakra me habla de varias cosas. Me habla de la supervivencia, me habla de mi seguridad interior y también me habla del yo pertenecer a. Te vas a dar cuenta que las personas que están presentando fallas en tema de su relación con el dinero inconscientemente no pertenecen, es decir, llegan a su casa no lo sienten en su casa, están con sus amigos no se sienten bien con sus amigos están en el trabajo no se siente bien en su trabajo es decir la broma no se siente incluida perteneciente a no tiene energéticamente cómo crecer al no tener cómo crecer el dinero no le va a llegar Quinto punto importante, chicos, que hay que debemos de entender. El dinero me habla de una razón de intercambio, me habla de una razón de valor. Si yo no gano el dinero suficiente, eso me habla de que yo no aporto el valor suficiente a otros. Y eso cuando la gente lo empieza a trabajar en el diplomado conmigo, en los módulos financieros, la gente se choca mucho y le duele porque se dan cuenta que es verdad. Y eso está asociado a varios factores. Miren pues. El dinero no nos fluye bien porque no hemos logrado que la sociedad nos valore más a nosotros que el dinero que tienen en su bolsillo. ¿Qué les quiero decir? Si lo que tú aportas vale mucho, es decir, vale más que el dinero que la persona tiene en su bolsillo, el dinero te lo van a entregar. Y el último punto para rematar esto es lo siguiente. Debemos de comprender que existen dos tipos de valor, valor social y valor personal que aquí es donde muchos pasan la factura. Y es que dicen, no, pero es que lo mío yo valgo mucho. Yo sí, yo no estoy diciendo que tú no valgas mucho. Pero para la sociedad no lo, no lo vales. Por eso la sociedad no está dispuesta a pagarte por lo que haces. ¿Qué significa? Que el valor social y el valor personal no coinciden. Al no coincidir, el dinero no va a fluir. Yo tengo que hacer que el valor social y el valor personal sean iguales. ¿Y eso cómo lo logro? Va a sonar muy simple, pero lo que sí debemos de trabajar para que ese valor personal sea más alto y coincida con ese valor social es que nuestra confianza aumente, nuestro valor interno aumente, nuestra coherencia aumente y la conciencia de nuestro propósito también debe aumentar. Cuando estos ítems aumenten a tal nivel, el valor social van a ser iguales y el dinero, las personas van a empezarnos a pagar porque nos consideran valiosos. Y el último, último tip, la última píldora que es súper importante, que muy seguramente lo voy a hablar en otro video, es el tipo o la calidad de pareja que elige Porque hay parejas que te construyen o te destruyen. Chicos, les pregunto ¿qué otra cosa puede generarnos una muy mala relación con el dinero? Mire, déjenmelo aquí abajo y recuerden enviarle esto a otra persona para que juntos tú y yo generemos una mejor conciencia y recuerda desde lo más profundo de nuestro corazón vibrar consciente. Chao.